¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Y te doy la bienvenida Mi estimado, estimada Signo del elemento agua Tenemos para ti este otro video interactivo En donde queremos entregarte los mensajes La guía que tienen para ti los arcángeles a través de este maravilloso oráculo de bio-neurosabiduría. ¡Vamos a empezar! Recuerda que estamos por ahí en un lugar maravilloso, muy amplio, por lo cual puede ser que se escuche un poco de eco en mi voz. También estamos muy cerca de la avenida principal, aquí donde me encuentro, entonces puede ser que escuches un poco de ruido de auto, sin embargo enfócate en la información que te voy a entregar en estos momentos vamos a empezar recuerda voy a poner tres cartitas y tú elegirás aquella que resuene en tu corazón en tu alma este video está enfocado en la parte financiera en entregarte aquellos mensajes que tienen para ti para que actives la abundancia, para que descubras qué es lo que hay que trabajar, en qué hay que enfocarte para sanar. Y entonces actives nuevamente la abundancia o la amplíes, la expandas en tu vida hacia los demás seres. Muy bien, pues vamos a empezar mi estimado elemento de agua estimada elemento de agua vamos a fluir con la información que tienen para ti en estos momentos la primer carta número uno carta número dos y carta número tres aquí está las restantes y bien siente haz tu pregunta cierra tus ojitos ponte en disposición para abrir el canal de comunicación entre tú y esa divinidad en la que creas y te invito a hacer tu pregunta enfocada en tu parte financiera una pregunta simple, directa, concisa ante aquello que estás experimentando en la parte financiera. tu preguntita, vamos a iniciar con esta entrega de mensajes. Para aquellas personas que eligieron la carta número uno, este es su mensaje. Tienen el Arroyo Mágico de Cabeza. De pronto se han dado algunas situaciones, elemento agua, en las que vienen cambios y de pronto te resistes a aceptar esos cambios. Cambios, por ejemplo, cambio de trabajo, alguna promoción que se ha dado y posiblemente no te ha tocado a ti y eso te ha generado cierta resistencia o por el otro lado, te la ofrecieron y te la entregaron sin preguntarte y de pronto te sentiste en resistencia. Si eres un empresario o un dueño de negocio, de pronto hay cambios que se requieren hacer en tu compañía, en tu negocio. Y quizá estés sintiendo esa resistencia, pensando en el... ¿Qué implica hacer estos cambios? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me va a quedar? como empiezas como a... Querer retener el flujo natural del dinero. Y con esta carta justamente cuando aparece de cabeza te dicen, signo de agua, al igual que en un arroyo te mueves y te adecuas a la forma pasas las piedritas rodeándolas, sin embargo no te resistes el agua no se resiste, ella sigue su camino integra esas piedritas a su camino y solo sabe que están ahí por algo sin embargo continúa y continúa hasta que llega al gran lago o hasta que llega al mar, al océano y de esta forma te dicen que si tú quieres experimentar la expansión en el océano, es importante que aceptes los cambios que se requieren hacer para que tu vida active esa abundancia. No te enfoques en lo que no ha ocurrido aún porque enfocarte tanto en lo que no ha ocurrido aún como en lo que ya sucedió te mantiene como en este estado egoico de incertidumbre, desde el ego, desde sentir escasez, desde sentir miedo. Y te invitan a mantenerte presente, a aceptar los cambios que se te están solicitando realizar en tu vida, realizar en tus finanzas. Te vendría bien empezar el año con un muy buen curso de, de educación financiera, si es que sientes que estás cojeando en ese sentido mi elemento de agua. Te vendría muy bien también revisar cuáles opciones tienes para que independientemente de la situación o del lugar en donde generas en este momento recursos económicos, puedas ver qué otras opciones hay que te permitan llegar y lograr la libertad financiera. ¿Qué es estar en libertad financiera? Generar o tener estos ingresos que por sí solos paguen el monto de tus gastos. De manera constante, de manera consecutiva, fluida, como tú, como el agua, de manera fluida. De tal manera que si requieres dejar alguna, eh, algún trabajo, algún empleo, tú estés tranquilo puesto que aquellas ramitas... Aquellas opciones ya están generando los recursos necesarios para cubrir tus gastos del momento. Ábrete a eso. Vamos a ver, para las personas que tienen el mensaje número 2 o que eligieron la carta número 2, es lo siguiente. Tienen momentos de alegría de cabeza. Y con esto te dice mi estimado signo de agua, ¿cómo te sientes cuando recibes una cantidad de dinero en tus manos? Por ejemplo, aquí en México le decimos aguinaldo, cuando nos llega el aguinaldo, ¿cómo te sientes? Llega de pronto estas ideas como, primero te sientes bien porque hay ese dinero después te empieza a llegar esta información desde de tu ego de en qué lo gasto, en qué lo invierto voy a comprar regalos, voy a comprarme los zapatos que necesito aunque tengo en mi armario como 25 pares pero no, yo necesito zapatos y entonces, y entonces te empiezas a llenar de esa información de estos caprichos desde el ego de esta sensación de sentirte el dueño del mundo porque tienes una cantidad extra en tu bolsillo y actúas de forma impulsiva y entonces esos sentimientos de alegría inicial en la que recibiste ese dinero se vuelven y se convierten en sentimientos de resistencia, de chin, la reggae, de culpabilidad que no existe la culpa, sin embargo el ego te dice ahora eres culpable porque te acabaste todo ese dinero no Calma, haz una pausa, revisa esos pensamientos, acepta que los estás teniendo y déjalos ir. Y entonces, primero, revisa también qué es lo que realmente te dice tu alma a, para que puedas manejar el dinero de una forma adecuada. Puesto que en este momento pareciera que ahora esa alegría de haber recibido ciertas cantidades en estos momentos... Ahora esa alegría se ha convertido en una sensación de compromiso por pagar o por no tener o por no haber actuado de cierta manera. Ahora te invitan a hacerte responsable de esos resultados que has tenido en estos momentos, mi signo de agua. Solamente hazte consciente, ¿cuáles son los resultados que esa acción tuvo?, a través de qué actué, desde lo que realmente quería mi alma, desde lo que realmente sentía que podría ser una muy buena inversión, o actué desde mi mente, con esta energía en la que toda la gente compra, y veo que compra regalos, comida y todo, y entonces gasté el dinero. Con esto te invito no a sentir culpa, puesto que la culpa no existe, con esto te invitan a solamente tomar conciencia para que a través de esa conciencia empieces a redireccionar la forma en la que tu relación con el dinero se va dando día con día. ¿Ok? Identifica cuáles son realmente las necesidades de hoy en ti. ¿Y cuáles son los caprichos que hoy quisieras cumplirle a todo mundo, cumplirte a ti? Revisa si esos, si esos gastos o eso en lo que vas a invertir tu dinero te va a dar un beneficio a largo plazo o solamente va a ser el placer del momento. Puesto que estos momentos de alegría pueden ser constantes si te haces consciente del verdadero valor del dinero y lo pones al servicio de los demás. Y ojo, poner el dinero al servicio de los demás es saber que aquello en lo que tú inviertas ese dinero va a generar un beneficio constante hacia demás personas, ¿ok? Métele un poco de creatividad para saber en qué lo puedes invertir antes de gastarlo. Eso es lo que te invitan también en este momento, estimado signo de agua. Revisa cómo puedes dejar un maravilloso legado a muchas personas a través de tus conocimientos, a través de tu creatividad, de tus dones y eso te va a generar ingresos constantes también. Vamos a ver qué tienen para las personas que eligieron en la carta número 3. Y en este sentido, tienes el pozo de los deseos. El pozo de los deseos de cabeza quiere decir para ti elemento de agua en estos momentos. Que posiblemente has estado enfocado, enfocada en solamente generar, generar, generar, generar, generar como en esta carrerita del ego en donde entre más tienes hay la creencia de que más eres sin embargo hoy te invitan a cambiar la formulita del hacer, hacer, hacer igual a ser y tener que esa es una fórmula del ego por la fórmula del alma que es primero sea auténtico auténtica contigo mismo contigo misma innova crea modifica sé creativo haciéndole caso a tu alma teniendo esta conexión con tu alma con la divinidad y entonces por consiguiente vas a tener recursos te piden que no te enfoques en esta idea del ego que te da cierto estatus, cierto nivel por las cosas que tienes o por las cosas que según tu mente si se las muestras al mundo ya te da un estatus o un nivel No te dicen, calma elemento de agua, no va por ahí, primero sé tú, sé auténtico, innova, crea, y entonces por consiguiente, la abundancia, la prosperidad va a venir solita, en qué quieres innovar, en esa forma en la que hoy estás creando ingresos? ¿Cómo tú hoy puedes ponerle tu creatividad a aquello que es tu fuente de ingresos para que sea un beneficio para todos? Revisa estas preguntas que te hacen el día de hoy Agua para las personas que eligieron la número 3, para que este pozo de los deseos comience a surtir efecto, puesto que ese pozo es tu pozo interno, ahí donde está tu alma diciéndote: Ponle florecitas a este pastel. Crea una aplicación que enseñe a, no sé, a ponerse los zapatos. Permíteme crear, te dice tu alma. Permítete crear y confiar en ti, en tu creatividad, en tu autenticidad, te dicen en este momento los arcángeles. Todo el tiempo te están guiando hacia esa creatividad. Sin embargo... Ante esta autoexigencia de perfección, de estar en tu zona de confort y no quererte mover de ahí, de pronto no los escuchas, no ves los mensajes, ábrete a recibirlos. Y de esa forma vas a recibir diferentes opciones en las que puedes aplicar la creatividad, la innovación, la creación. Gracias por estar aquí, elemento de agua, deseo hayas encontrado en estos momentos a través de los ángeles y arcángeles y Maestro Jesús, una respuesta a esa pregunta que hiciste acerca de tus finanzas. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, mandarme besos, abrazos a papachos, puesto que en este momento yo te los mando a través de esta maravillosa plataforma de YouTube. Gracias por estar aquí. Te mando un beso.